Espero que estén muy bien eh, Yo soy Belén Capelo El tema del que les voy a hablar hoy Es sobre esta cámara Que es una VHS Es una cámara eh, de hace un par de años Acá de tener 10 años eh, Perdón, 20 años Un poco más capaz Es una cámara que me encanta Funciona con un, una cinta VHSC Que ahora les voy a mostrar Lo que es Esta cinta que ustedes ven acá se llama cinta VHSC, es como la versión chica de lo que era una cinta VHS la, Para los que no saben, la VHS, las voy a dejar acá una imagen de lo que es Pero bueno, yo por el de hace 15 años miraba películas con VHS Como que la tecnología avanzó muy rápido y, y esto quedó rea atrás, pero no es tan viejo en realidad, tiene 15 años Funciona con magnetismo, tiene una cinta adentro que va girando y que va grabando, eh, va guardando la información que nosotros grabamos. Sería lo que hoy es la tarjeta memoria de la cámara. Lo que me gusta de esta cámara es por qué hago este video. Me encanta esta cámara porque tiene como una, tiene como una calidad de videos nostálgica. No hace fotos, hace solo videos, es una videocámara. Eh, tiene una calidad de video como muy nostálgica, tiene una, una calidad de 720, o sea, no es una buena calidad. Pero, pero se ve lindo no, ni siquiera es como que se ve solo con grano como de fotografía vintage no, se ve con un efecto muy muy característico de, de este tipo de cámaras el tema es que la batería como es una batería que ya no se usa hace muchos años puede venir o que no anda o que está vieja entonces el funcionamiento es de una duración de dos minutos o puede durar una hora esta me dura una hora y nada, bueno, tiene zoom, eh, que ya está 600 el zoom, tiene algunos efectos para deformar la imagen, está muy copada. Puedes usarla manual, automática, puedes poner que te aparezca la fecha en la grabación o que no. Se pueden hacer varias cosas, la verdad es que es una cámara súper interesante. La que yo tengo tiene para ver por acá, que es el visor. Eh, hay otras que tienen pantallita y puedes ver por la pantallita, esta no la tiene. Es, acá, es la tapita, es, es ahí, está el lente. El zoom está acá. Les voy a mostrar cómo se digitaliza, pero antes de mostrarles cómo se digitaliza esta cámara, les quiero contar que yo en diciembre lo que hice fue grabar un fashion film, o sea un film en realidad, con una modelo eh, que se llama Maite, les voy a dejar su Instagram en la descripción del video junto a otros que ahora voy a mencionar. Que nada, que fue una chica que se recopó muy buena onda a bancarme, a, a probar la cámara en exterior, grabar, jugar un poco. Se los dejo en la descripción para que lo vean. Y también quiero agradecerles a Delfi Jacobi, que es mi mejor amiga, que me ayudó de estilista. Les voy a dejar el Instagram. Y también su canal de YouTube, porque tiene un canal de YouTube en donde da eh, explica cómo hacer ropa, algunas prendas. Está copadísimo, vayan a verlo porque cosa que está muy bueno. Eh, también a su novio, Juanchi, que eh, los dos me estuvieron bancando todo el día. Y Juaco, mi novio, eh, que, que me ayudó también eh, haciendo el backstage. Ahora sí, lo, les voy a dejar un mini resumen de lo que fue ese día, eh, hace <risa> seis meses. Pero bueno, no importa, les voy a dejar el backstage. Y también, nada, me ayudó un poco con la fotografía, me llevó también a algunas cosas. Nada, un grupo re lindo de gente que se la rebancó y me re ayudó. Así que gracias a todos y a todas, y eh, bueno nada, ahora les dejo el backstage y un poco del film para que se manejen y lo vayan a ver porque posta está re lindo Les voy a explicar ahora rápidamente cómo se digitaliza lo que grabamos con esta cámara dato yo les voy a mostrar cómo se hace con la mac lo primero tienen que tener unos cables bueno lo importante principalmente es tener estos dos cables eh, estos cables los pueden comprar en cualquier lugar de, de tecnología este es un usb de un lado y del otro lado tiene para conectar este uno de estos se conecta a la cámara y uno de estos se conecta a este. Levantas el visor. Y acá tiene para conectar los cables. Se conecta de este lado. De este lado lo mismo. Blanco con blanco, amarillo con amarillo. El rojo no hace falta conectarlo porque no está conectado a nada. Y este va a la compu. Una vez que conectan esto, lo siguiente que hacemos es... Ahora. Quick Time Player, esto acuérdense para la Mac. En la parte de arriba ponen Nueva Grabación de Video y se les abre una pantallita. Si la pantallita que se les abre es azul, es que ya directamente estamos viendo lo que se ve en la cámara. Si la pantallita que les abre es la cámara de la compu, hay que ir a los, a los tres botoncitos de, de abajo y si está en cámara FaceTime, pasarlo a AB2USB2.0. Si dan cámara FaceTime es la camarita de la compu. Con el sonido es lo mismo. Tienen que poner AB tu USB 2.0 porque si no, si, ponen, si dejan el sonido interno se va a escuchar el sonido ambiente que escuche que capte la computadora. Después con el circulito rojo del medio empiezan a grabar. Una vez que ustedes empiezan a grabar, ya la compu está grabando la pantalla. Una vez que empiezan a grabar la pantalla, se maneja todo desde la cámara. Se pone Play para empezar a grabar para que, que empiece a correr la cinta si ustedes ponen play y no aparece nada es porque la cinta está desde el final entonces lo que, lo que hay que hacer es poner reversa y que la, que la cinta se retroceda o hasta el principio o hasta la parte que ustedes quieran guardar en la compu una vez que llegan a esa parte ponen play de nuevo entonces empieza a correr desde donde eh, queda el reversa y cuando termina se va a apagar solo, se va a poner en azul de nuevo después apretan el botón de grabar de nuevo para dejar de grabar la pantalla y les va a preguntar dónde lo quieren guardar lo guardan y ya tienen el video guardado ah, algo más que no dije sobre la cinta es que eh, se puede reutilizar la cantidad de veces que uno quiera se las voy a mostrar una vez más o sea esta cinta se puede reutilizar la cantidad de veces que uno quiera Algo que me dijeron, yo no lo, no lo sé porque no la usé tantas veces Pero que se va gastando cada vez que la reutilizas Entonces se ve como con peor calidad Pero ya la cámara de base tiene, peor, tiene una calidad medio mala Entonces no sé, si, no sé si la diferencia es tanta Pero bueno, está bueno porque compras uno y lo puedes usar todas las veces que vos quieras a lo más puedes tener dos o tres si tienes una producción larga y no tenés para guardar el material. ¿Cómo se reutiliza? Lo dejamos. Una vez que ya tenemos el material que grabamos guardado en la compu, eh, retrocedemos hasta el principio de la cinta desde la cámara. Si yo, ustedes tienen este visor, pueden ir viendo lo que estaba mostrando en la cámara. Digo, lo que estaba mostrando en la cinta. Tipo, lo mismo que ustedes ven en la compu de cómo retrocede, se puede ver en la cámara desde el visor. Retroceden hasta el principio una vez que y al principio frena sola y ahí empiezan a grabar de nuevo y la cinta graba por encima de lo que ya se grabó previamente. Pero bueno, nada, eso en resumen. Les voy a dejar en la descripción, aparte de todo lo que les dejé antes, <ríe> un link para que se puedan descargar algunos efectos que yo hice con la cámara. De efectos VHS. Que si se suscriben a mi canal se los pueden descargar gratis. Bueno, nada, eso. Espero que el video les haya gustado, que, que les haya interesado y que, y que nada, que les haya servido de algo. Eh, espero que estén muy bien y les mando un beso muy grande.